esto porque mi preocupación es la preocupación de otros de muchas personas que a raíz de la locución del presidente Fernández ayer hace referencia muy clara de aspectos que antes no se habían detallado como lo hizo ayer pero no obstante la valla grita y descalifica un tanto en parte o no le llenó las expectativas. Pues yo en lo contrario, advierto que los dominicanos y lo que tenemos conciencia de lo que ha sucedido aquí en República Dominicana, con un mecanismo en prueba, porque así lo detalla la resolución de enero 2019 de la propia junta de que como primera vez se iba a utilizar para eficientizar en el momento de la votación y transparentar lo que sucedía en los colegios se iba a utilizar y que lo iban a hacer como prueba para las fechas que estaba dispuesto las primarias de los partidos que así lo desean. En este proceso lo desearon dos partidos del sistema. El mayoritario de gobierno con la característica que fue muy bien planteada en principio por juristas y discutimos que ya la propia Suprema Corte de Justicia lo había declarado inconstitucional el tribunal Constitucional. y el propio Tribunal Constitucional y le dejaron a la, a la voluntad de la cúpula del partido y decidieron no obstante a lo inconstitucional, no obstante a lo ilegal, que fueran abiertas las del PLD y correctamente haciendo acopio de las declaraciones en aquel momento que se discutía, el PRM asumió que eran correctas las internas porque se trataba de elegir a lo interno de sus partidos con la militancia de sus partidos. Pero yo tenía entendido que la decisión había sido dejar a cada partido que organizara sus primarias de acuerdo a, la, a lo que ellos entendieran no, fue esa fue la decisión sí, sí, sí. el tribunal ya había dado una referencia en su en su dictamen de que las abiertas no correspondían eran eran procesos internos. Bueno, pero si fue una opinión solo y no una disposición. Como no, un el ratio de Sidente era que cada podían decidir hacer la Exacto. el PLD decidió eso es lo correctamente. Que, vale, claro que sí. Entonces, no lo critico de que no fueran, de que lo hicieran, sino que así fueron. Ahora bien, mm. cuando hablamos de esto, me preocupo, en razón de que el pueblo, la sociedad, entonces, post proceso, no le dé la importancia de los reclamos justos que ha hecho el doctor Leonel Fernández a raíz de lo que hemos vivido, a lo que se ha sumado el PRM, se han sumado la los, los, participación ciudadana, se han, se han sumado otros sectores de la vida nacional y se han sumado el resto de los partidos, que sabiendo que tiene la vulnerabilidad señalada, no le garantizaría con diafanidad ni credibilidad tanto los equipos como el árbitro de los procesos. Entonces, independientemente de lo que piensen, Leonel Fernández ayer estableció prácticamente su estrategia o su... Acusación a fines de procurar la anulación, la anulación de las pasadas primarias en el orden presidencial, no así en el resto de las candidaturas. De